¡Hola Soniceros! Les hablo yo, hoy haremos un filtro de Instagram y si quieres que te cree uno, quédate en el video. Primero les quitaremos el fondo de la imagen, después lo posicionaremos en un rostro que es una plantilla y posteriormente le pasará por otros procesos que ya irán viendo a lo largo del video. Bueno, para crearles todos o la mayoría de los filtros que ustedes me pidan, es necesario llegar en este video a un millón de likes. Nota, se aceptarán peticiones de tipo yuri o con contenido sexual, ya que nos van a dar la cuenta en la que se subieran los filtros. Sigamos. Continuamos con el proceso en la que una máscara codificada tiene la orden de seguir el rostro humano y colocando la imagen PNG que fue la que creamos anteriormente ahí con el programa ese, se crea el filtro. Noto por dos. solo se creará un filtro por cuenta y cumpliendo lo antes mencionado, o sea, será contigo sexual. ¿Okay? sigamos. Ahora solo queda exportar el filtro y esperar a que una persona o un algoritmo verifique el filtro. Ojalá sí lo acepten. Antes de la verificación es necesario que edite detalles que son necesarios prácticamente eh, lo que están viendo. Ok, lo que ellos revisan mi filtro. Yo revisaré sus códigos. <risa> mira, mira, muchas cosas. Perfecto. No, no, no. Yo veo. Hashtag soy de Alta PC. <risa> Gracias por ver. Hasta la próxima.